...que el tipo siempre me brecha... ...y yo le reclamé, yo hace tiempo que lo estoy vaqueando ahí... ...brechándome, le reclamé que porque que me brecha... ...y, y ahí él la mal... ...me brincó arriba, yo también le brinqué arriba... ...y después yo entré para adentro, yo creía que eso había pasado... ...y entró, yo dejé la puerta junta y entró... ...y me entró machetazo con una sola mano... ...anteriormente tú ya has tenido situaciones con él... ...no, que le, le, simplemente yo le, le reclamé que porque que me acecha... ...que si alguien le está pagando para acecharme... ...cuál fue la respuesta de él... ...no, él se quedó callado y saltó la risota... Hace tiempo que yo lo estaba vaqueando ahí, pero ese día fue que lo agarré. Y le pregunté, le reclamé porque me estaba acechando, que si alguien le estaba pagando. ¿Él fue a buscar eh, el arma con que tiró? O Él fue a buscar, me dijo yo vengo ahora y eh, yo entré para adentro, dejé la puerta junta sin querer, porque yo, pues, parece como que eso iba a pasar, no sé. Dejé la puerta junta y jaló la puerta y me entró a marchetazo, yo sentada haciendo pipí. ¿Ningún vecino logró verlo? Pues, no, sí, sí, claro, y la niñas mías estaban ahí durmiendo y despertaron. Los vecinos de ahí, lado, que son haitianos, los que me llevaron al hospital.